Hoy en Farmacio.com presentamos Hestayin Men, un complemento alimenticio pensado para favorecer la fertilidad en hombres, potenciando el proceso de espermatogénesis, mejorando su calidad y aumentando así la posibilidad de conseguir un embarazo. Está formulado a base de Zinc, ayuda a contribuir a un funcionamiento normal de la fertilidad y la reproducción y mantiene los niveles de testosterona en sangre. Selenio. Ayuda en el proceso de formación de las células sexuales masculinas. Vitamina E. Actúa como freno ante el estrés oxidativo. Astaxantina. Contribuye a la mejora de la calidad del esperma. DHA. Mejora la morfología, concentración y vitalidad espermática. Además, también contiene melatonina, coenzima Q10, vitamina B12 y ácido fólico. La dosis recomendada es de una cápsula al día acompañada con un vaso de agua. No se debe utilizar este complemento nutricional como sustitutivo de ninguna comida y tampoco se debe sobrepasar la dosis recomendada. Es apto para celíacos e intolerantes a la lactosa. No está indicado en casos de alergia o intolerancia a alguno de sus componentes. Y recuerda, si quieres comprar y Men para mejorar la calidad del esperma y aumentar las posibilidades de éxito de concebir un embarazo, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.